¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Os traigo algún juego que se llama Captain Bones que me encantó y a vosotros también. Recuerdo que teníamos una misión que era ir en busca de, de, del primo de la señora, de la mujer que estaba en la cárcel y teníamos que robar la llave del de, de guardia. Y hacer una balsa para ir para allá Entonces, eh, ya de entrada, así, directamente me está enseñando que coja esto, ¿vale? Pues lo cojo ¡Cógelo, chiquillo! ¡Cógelo! Nada, tienes que dar la vuelta al banco porque el muñeco es mongolillo ¡Coge, coge, cógelo! ¡Chiquillo! ¡Coge! No te costaba nada estirar el brazo, ¿sabes? Ya sé que está roto Ciudad perdida Ojo al dato Que si pone ojo O sea, pone ojo, ¿sabes? Pone ojo y no lo estás viendo Porque Si pone ciudad perdida Significa Significa Que más allá de esta isla Hay vida ¿Y el hacha? Oye, a mí me faltan cosas yo creo que la señora esa me ha robado Me falta ¡Ah! Que lo llevo abajo Vale, vale, vale, vale, vale Ya está, ya está, ya está Tranquilo, tranquilo No pasa nada, ¿vale? No pasará Déjalo, ya estaba culpando a la señora, ¿sabes? De, de haberme robado Ya estaba culpando a la señora Ahora sí Bueno, mira quién tenemos por ahí Mira quién tenemos ahí A quién tenemos ahí Vale. Lógicamente. <ríe> Señora serpiente, usted lo ha querido, ¿eh? Espérate. Espérate que no atino. Espérate que no atino. ¿Por qué no funciona? No funciona, pero bueno, a mí me han timado, yo creo, ¿eh? Yo creo que me han timado. Vale, vamos a ir a Ah, creo que Vale, creo que es porque necesito un martillo. El martillo en la mano, ¿no? ¿Puede ser que sea por eso? Vale, bueno, yo igualmente voy a pillar más madera porque no me fío de que, de que me falte. Vale. No hace falta que le dé a la E para recoger. Porque estoy viendo que lo recoges automáticamente. ¿Lo ves? Hoja de palmera, madera, hoja de palmera, madera y así sucesivamente hasta que la palmera desaparece. Por arte de magia. Mira, atención, ¿eh? Atención, desapareció la palmera Muy real todo e, e, e, e, e, e, e. Ah, perfecto Vale, pues me voy a llevar El, el, el palo, no, el, el, el, el martillo Me llevo el martillo Porque a lo mejor el juego es muy piquismiquis Si no llevo el martillo en la mano Vale, madera Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Construir Veamos cómo construir Ah, debajo del agua, perfecto muy real todo también, ¿eh? Debajo del agua <risa> Debajo del agua eh, Si te subes, a lo mejor A lo mejor funciona Si subes Si subes, he dicho ¡Súbete! Eso es saltar en el agua Eso se llama saltar en el agua No sé si estoy viendo bien O estoy yendo mal no tengo ni idea, yo solo estoy yendo para allá Y la musiquita Nos acompaña La, la, la, la, la Vale, vale, vale, ahí tenemos la ciudad Ahora será una ciudad porquería, ¿verdad? Oh, pues no, mira yeah. Es una bonita ciudad Hombre, yo me esperaba una con edificios, ¿sabes? Pero, oh, sé sí que tiene edificios no es una isla, ¿no? No es una isla Parece ser Es una ciudad No sé lo que es exactamente Pero ¿qué, qué, ¿Qué ha sido eso? No, no, no me lo creo No me lo creo Un tiburón Que me ataca Vale Tengo, tengo, tengo que, Tengo que defenderme Tengo que defenderme ¿Cómo, cómo me defiendo? ¡Socorro! Vale Tengo, tengo que atacarle pero, ¿cómo? No sé qué estoy haciendo, ¿eh? No, no me lo preguntes. No me lo preguntes. No me lo... Vale, cuerda, rama... Espera, espera, espera, que estamos en peligro. <risa> espera, que estamos en peligro. Cuerda y rama. Rama. ¡Oh! No me lo creo. No me digas que eso... No me lo creo, ¿qué estás contando? ¿Pero qué dices, loco? Eh, tenemos un problema. ¿Sabes qué? Me la voy a jugar y voy a nadar para allá, ¿vale? 3, 2, 1. Respira, respira, respira, respira, respira, respira. Dios. He dejado la balsa en mitad de la nada. Cuidado. ¿Vale? Uh, uh, uh. Vale, vale, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo para allá Estoy yendo para allá He llegado, he llegado, he llegado He llegado, he llegado. Bueno, aquí por lo menos tendremos provisiones de... de, de, de, de, de para poder hacer cosas Yo qué sé Yo qué sé Creo que me ha mordido un tiburón Me ha mordido un tiburón ¿Voy a llegar a casa? no voy... ¿Voy a llegar o no voy a llegar? ¿Voy a llegar o no voy a llegar, chicos? ¿Se viene o no se viene, W? Uf. Uh, uh. No, no, no! ¡No! Espada, ¿eh? En vez del cuchillo Voy a necesitar la espada Así que dejo esto, ¿vale? No llevo nada Entonces me llevo esto Me llevo... Esto Me llevo eh... ¿Qué más me llevo? ¿Qué más me llevo? Pa, pa, pa, pa, pa, pa. No llevo nada más, ¿no? Vale po. vale, Estado Bueno, ah, vale, el estado de la palmera Vale, vale, pensaba que éramos nosotros Nosotros de momento Estamos bien, ¿vale? De momento Es un juego que la verdad me, me ha molado Mucho y a vosotros también, así que os lo traigo de, de vuelta, ¿vale? Y el del búnker también os ha gustado mucho, igual que a mí, así que en el próximo vídeo Tendrás el capítulo número 2 de El Búnker, ¿vale? Son juegos que, oye, nos están gustando mutuamente. Y eso es muy guay, eso está muy guay, ¿eh? Está muy, muy guay. ¡Por cierto! Ahora que. Ahora que me acuerdo. Eh, me gustaría hacer un preguntas y respuestas, así que déjame aquí abajo en los comentarios tu pregunta, ¿vale? Para... déjame una, dos, tres, las que tú quieras, ¿vale? Para poder hacerlas en preguntas y respuestas, que ese vídeo será para el año que viene, ¿vale? Para comienzos del año que viene. Y también, si quieres, puedes utilizar el hashtag Sofis20Responde, ¿vale? Que te lo dejaré en los comentarios, y en la descripción, ¿vale? Puedes también hacerme preguntas por Twitter puedo ir a esa isla? Vale, voy a hacer lo siguiente Me voy a ir a esa isla Pero primero déjame que guarde la, la partida Vamos a guardar la partida Voy a ir a esa isla Que no la había visto antes ¿Vale? Porque he visto... De... Bueno, sí que la había visto, no sé No, no, no, no la había visto antes, ¿vale? Estaría ahí, pero yo no me, no me he dado cuenta entonces, ¿cómo se hace para guardar partida? Eh... No, no tengo la idea Ah, con el palo, ¿no? Se hacía con el palo Pam, pam Guardar partida Guardar partida Guardar partida Para asegurarnos de que no pasa nada, ¿vale? Entonces Voy a hacer una balsa Y me voy a dirigir hacia Espérate, déjame un momento Déjame mirar una cosa es que claro, es de noche. Se va a hacer de noche, tú. No quiero que se haga de noche. Voy a mirar a ver si aquí. Eh, hay una cama o algo para dormir. Porque claro. Si vamos de noche, a lo mejor tenemos peligro de que. De que vengan a por nosotros los tiburones, ¿sabes? Y no queremos. ¿Se puede entrar o no se puede entrar? No se puede, ¿verdad? No se puede entrar. Aquí nadie duerme. No se puede entrar. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Por qué no vienen? ¡Eh! ¡Eh! <ríe> no, no, el eco no, no, no funciona. Vale. ¿El sol? Bueno, es que está atardeciendo. Vale, tengo que tener el martillo en la mano, ¿eh? Entonces, martillo Pam, pam, pam Vamos a construir Y nos vamos a ir a esa isla del medio Que no la había visto antes, chicos Si vosotros la habéis visto, me lo decís Pero yo os aseguro que no la he visto Controlar Vale Vamos a ello, chicos Vamos a esta mini isla Ya sé que no hay que ir para allá, ¿vale? Ya lo sé, pero... Pero es lo único que me pilla a mitad de camino Buah, pero es que es muy pequeña esta isla, ¿eh? ¿Creéis que llegaremos? Está difícil, ¿eh? ¡Epa! Un, un cofre Vale, vale, vale, vale, vale Ya sé que hay que pillar el cofre Ya sé que hay que pillar el cofre, ¿vale? vale lo, lo recogeremos, lo recogeremos, tranquilos Voy a intentar ir para allá Y que el tiburón no nos ataque ¿Vale? Eso vamos a intentarlo Va a ser difícil Pero lo vamos a intentar qué bonita la música, eh, De, del juego Bueno, que vino el tiburón que vino el tiburón uh, uh, Que vino el tiburón uh, uh. Ataca, ataca Ataca Muy bien, así me gusta Así me gusta Lo hemos hecho bien, chicos Lo hemos hecho muy bien Nos hemos librado del tiburón Qué bonito, por favor, muchachito Vale, entonces no vivimos en una isla, chiquillos Me has engañado, juego Vale Uh, ¡Oh! Uh, ups Vamos a esperar a que El agua me Empuje Reparar Buah, no me fío ni un pelo de que se lo lleve el agua, eh El, el, el barco No quiero que se vaya al barco Quédate aquí conmigo Quédate conmigo Por favor Por favor Quédate conmigo Quédate conmigo Por favor A ver Sal de aquí, por favor A ver sal, sal, Vete Intuyo Crecemos todos Para que la balsa no se vaya Te vas a ir Te vas a quedar Intuyo que se va a quedar ¿Vale? Déjame en los comentarios ¿Qué piensas? ¿Se va a ir? ¿O se va a quedar? Si estamos Si vamos a la vuelta Que se ha ido Nos tenemos que aguantar Entonces Me voy a llevar una palmera de estas Pasamos así de rebelde ah, A lo mejor esa es nuestra casa ¿Sabes? Recojo algo antes de hablar con este señor ¡Uh! Vale, vale, vale, vale, vale ¡No, no, no, no! ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué dices, loco? ¿Vale? No, pero en serio, ¿no sabes luchar o qué? ¿No sabes luchar? Eh... No se me está haciendo... Que lo he conseguido Ya, que es un esqueleto Ok Madre mía